¡Hola chicos y chicas! Hoy os voy a enseñar cómo renovar piso en Mila Universitaria. Wow, ¡Edición confinamiento! Lo primero que debéis saber es que, debido a la situación actual que nos obliga a estar todos encerrados en nuestra puta casa, vais a tener que hacerlo online, mediante la aplicación Vila ¡Corre Jennifer! No tengo la aplicación descargada todavía. Tenemos que hacerlo antes de que lo haga Alison, ¡por favor! El primer periodo, del 18 de mayo al 5 de junio, es para aquellos y aquellas que queráis la misma plaza en el mismo piso. Y podréis hacerlo hasta las 8 de la tarde del 5 de junio. ¡Atención, compradores! ¡Se me olvidaba! Este año os traemos un súper ofertón. Si reservas la misma plaza en el mismo piso, podrás dejar tus cosas allí durante el verano. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? ¡Sin ningún coste añadido! ¿Es una buena oferta? ¿Sí o no? Solo tendrás que firmar una autorización a Vila para permitirles que entren a tu piso a realizar las tareas de mantenimiento y limpieza. Y ya está, todo listo. Sigamos con el vídeo. El segundo periodo, del 10 al 23 de junio, es para cambiarse de piso por grupos, también hasta las 8 de la tarde. Mis amigas y yo queremos cambiarnos de piso. Muy bien, tenéis que ser mínimo dos personas. Y el tercer periodo, del 6 al 14 de julio, para aquellas personas que sois lobos solitarios y queréis cambiaros de piso... Solos y solas. Tenéis también hasta las 8 de la tarde. Solo me quiero cambiar yo de piso. No tiene por qué ser en modalidad de habitación individual. A continuación os explicaré cuáles son los periodos en los que debéis renovar según lo que queráis hacer con vuestra plaza y vuestro piso. Oh, voy a por el boli y la libreta! El primer periodo, del 18 de mayo al 5 de junio, es para renovar la misma plaza en el mismo piso. Lo que tienes que hacer es entrar en la aplicación Milap y rellenar el formulario de renovación de plaza. Como nadie puede quitarte la plaza que tú ya tienes, Milap te enviará al mail tu nuevo contrato. Lo que debes hacer a continuación es reenviarlo firmado digitalmente antes de que pasen 48 horas. También sirve la firma escaneada. En caso de que no puedas firmarlo digitalmente, deberás responder al mail e indicar que lo irás a firmar presencialmente a partir del 1 de septiembre. Si quieres bloquear una plaza de tu piso para un amigo o amiga, deberás hacerlo en este periodo. Pero eso, ¿cómo lo hago? Tienes que indicarlo en tu formulario de renovación. Y tu amigo o tu amiga deberá rellenar su formulario durante el tercer periodo que explicaremos más adelante y marcar la opción de... Me han bloqueado la plaza. Oye, ¿se puede bloquear una plaza a alguien que aún no vive en Vila? La respuesta es sí, pero no se puede asegurar al 100% ya que depende de su nota de corte, entre otros criterios de adjudicación de plaza. El segundo periodo, del 10 al 23 de junio, es para aquellas personas que os queráis cambiar de piso por grupos. Lo que tienes que hacer es entrar en la aplicación Bilab y rellenar el formulario de renovación de plaza con tus datos y los de tus amigos y amigas con los que te quieres cambiar de piso. ¡Eh! ¡Solo hace falta hacer un formulario por grupo! Una vez enviado el formulario, Vila os enviará unas propuestas de piso según la disponibilidad. Debéis responder a través de un mail a nelida.falco.uab.cat Antes de 24 horas o perderéis la opción. ¡Uy, no habrás renovado! Cuando tengáis el piso asignado, Vila os enviará al mail vuestro nuevo contrato. Deberéis reenviarlo firmado digitalmente antes de 48 horas. ¡También sirve la firma escaneada! Si no puedes firmar el contrato digitalmente, responde al mail indicando que irás a firmarlo en Vila presencialmente a partir del 1 de septiembre. ¡Eh! ¡Por si se te ha olvidado! ¡Solo hace falta enviar un formulario por grupo! Si eres una persona antisocial, estás de suerte. Este es tu periodo, el tercer periodo, del 6 al 14 de julio. Para aquellos y aquellas que os queráis cambiar de piso solos y solas. ¡Joder, con el lenguaje inclusivo! Entra en la aplicación app y rellena el formulario de renovación de plaza. Vila te enviará unas propuestas de piso. Debes responder a través de un mail a... Antes de 24 horas o perderás la opción. ¡O no habrás renovado, jolines! Vila te enviará al mail tu nuevo contrato. ¿Y deberás reenviarlo firmado digitalmente? Adivina. ¡Sí! Antes de 48 horas. También sirve la firma escaneada. Y ya sabes, si no puedes firmarlo digitalmente tienes que... Responder al mail para poder firmarlo presencialmente en Vila a partir del 1 de septiembre. ¿De verdad tengo que repetir esto todo el rato? Tranquila, ya estamos acabando. Información importante. Respeta los términos de 24 horas. La asignación de pisos del segundo y tercer periodo se realiza por orden de llegada de los formularios. Envíanos solamente un formulario. Para vivir en Vila debes estar matriculado en la UAB, estar al corriente de los pagos y no tener incidencias. Las tarifas con descuento, como por ejemplo el de renovador, solo son válidas para contratos firmados antes del 14 de julio de 2020. Si renuevas y después no quieres vivir en Vila, solo habrá devolución de fianza si anulas el contrato antes del 31 de julio de 2020. Si no quieres seguir viviendo en Vila el año que viene, no hace falta que hagas nada. Si ibas a firmar el contrato presencialmente a partir del 1 de septiembre y no te presentas, no se te devuelve la fianza y se te cobra el mes de septiembre. Los estudiantes Erasmus o de doctorado serán contactados por Vila directamente para renovar y rellenarán un formulario específico. No tienen que utilizar Vila. Y esto es todo, amigos. ¡Wow! Hemos acabado. Muchas gracias por vuestra atención. Tenéis toda la información detallada en www.vilauniversitaria.uv.cat. Gracias. Gracias. Jennifer. Gracias. Oh, gracias. Uf, al fin. Tata, tráeme un vaso de agua, por favor.